Buenas tardes con todos, amigos eh, que nos acompañan de diferentes lugares. Veo amigos que hace tiempo no veía al doctor Alatrista, no lo veía desde el evento anterior, o sea, desde este evento, pero el anterior, el que hicieron hace dos años, me parece. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a Paolo por eh, considerar que yo también podría formar parte del equipo no es que sea patero, él sabe que yo siempre se lo he dicho, pero creo que él es un visionario en el mundo del derecho y esto lo demuestra, o sea, lo materializa. Por eso que me sorprendió mucho el día que decidió cambiar de rumbo, gracias a Dios, que ha vuelto a retomar el cauce correspondiente. Aunque hubiera sido un gran logro para el sistema, sin duda alguna, eh, mantener esa línea. A mi amiga Silvia, no la veo hace tiempo. Qué bueno, qué, qué bueno que, que nos encontremos acá. Pero bueno, ya que no hemos venido a hablar de mis sentimientos hacia Paolo, yo quiero romper hoy día con una idea. Porque hay una idea que es fundamental en el caso de los abogados penalistas: que es los. La, no existe forma alguna en la que se detenga para investigar. Eso es, eso es una. Eso es un lema, eso es un principio, eso es la base normalmente sobre la base en la que trabajamos la mayoría de abogados penalistas. No se detiene para investigar, se investiga y luego se detiene, ¿cierto? Yo les quiero demostrar hoy día que eh, no es tan cierto y que contrario a lo que pensamos, sí se detiene para investigar y que eso es importante para nosotros abogados penalistas sobre todo litigantes, sobre todo para el sistema de justicia que quiere dejar de privar de la libertad a personas. Pareciera contradictorio ¿cómo vas a decir que se puede privar de la libertad para investigar y al mismo tiempo decir que lo que estás haciendo es proteger la libertad personal? Les voy a explicar por qué Lastimosamente eh, los últimos funcionarios públicos que nosotros hemos tenido, y no hablo de gobierno central solamente hablo de diferentes niveles de gobierno, más que obras, lo que nos han dejado son procesos penales. Y gracias a Dios, para los penalistas, pero no para el sistema, estos casos han empezado a producir eh, diferentes razonamientos interesantísimos. Y hay un caso en específico, bueno, dos, en los que ya una idea, la que les estoy planteando, se va siendo más sólida se discute en una investigación que un alto funcionario del Estado habría recibido 20 mil soles por designar a un director en Petro Perú. Sí, eso es, en términos generales, la imputación, que sé que ustedes como abogados penalistas saben de qué estoy hablando, pero... Basta simplemente, en un término general, esa investigación. Yo no he venido acá a discutir si es cierto, si es falso, si hay elementos, no hay elementos. Lo que he venido a discutir es que esa es la imputación. Producto de esa imputación, a esa persona que había sido designada como director, como gerente en Petro Perú, se le solicita lo que todos conocemos como la detención preliminar judicial. Que es una institución pareciera inconcebible en un sistema de garantías, que es un fiscal, le toca la puerta a un juez y le dice, solicito que lo detengan preliminarmente, por un plazo establecido en nuestro código Y no le avisan a la persona, lo van a privar de la libertad y no le avisan. Y el juez lo que hace es resolver con el mérito de lo que tiene en la mano. No convoca una audiencia. Y uno se entera, como si este fuera un proceso de extinción de dominio, el día que tocan a tu puerta y te dicen, señor, está detenido. Pero, ¿cómo? Si ni siquiera me has dado la posibilidad de defenderme. Y para colmo, tengo un día para apelar. Y para colmo, ni siquiera me notificas los anexos, ni siquiera me notificas el requerimiento, llegas con la resolución y listo. Entonces, parecía una institución inconcebible en un sistema pensado en la garantía de defensa, pensado en el contradictorio, no, era una cuestión absolutamente inconcebible, pero pónganse a pensar en esto, en qué etapa es posible imponer una medida como la detención preliminar judicial, única y exclusivamente en la etapa de diligencias preliminares, ¿cierto? Entonces, lo que tendríamos que hacer es buscar la forma de adecuar la finalidad de la etapa de las diligencias preliminares a la naturaleza de la medida de detención preliminar judicial porque como solo se puede imponer a nivel de diligencias preliminares habría que empezar a razonar por qué solamente se pueden preliminares por qué solamente el juez emite decisión sin necesidad de un debate porque es que ni siquiera convoca audiencia y la única forma de entender la congruencia entre la etapa y la medida y además lo inconcebible de una medida de esa naturaleza es que las diligencias preliminares solamente sirven para realizar actos urgentes e inaplazables. Otra premisa con la que todos me parece estamos de acuerdo, ¿cierto? Porque no tendría ninguna lógica que el legislador peruano haya separado la investigación preparatoria en dos y no le otorgue naturaleza diferente a la primera etapa que a la segunda. ¿sí? O sea, preliminar es lo mismo que formalizar, no tiene lógica, entonces lo hubiéramos dejado como investigación preparatoria. Queda claro que las preliminares tienen como exclusiva finalidad o deberían tener como exclusiva finalidad la realización de otros urgentes inaplazables. Entonces, si esa es la finalidad no debatida de las diligencias preliminares, aterriza una medida que se puede aplicar solo en esa etapa, que sería la detención preliminar. Y lo que acaba de decir la... Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, lo que antes conocíamos como la Sala Penal Nacional, pero que cambia de nombre a cada rato, eh, es que armonizar esa etapa con la medida de detención preliminar judicial, es que la detención preliminar judicial también exige una situación de necesidad y de urgencia. Es decir, que además de los presupuestos que establece nuestro Código Procesal Penal, me parece que es el 261, donde dice razones plausibles, prognosis de pena superior a cuatro años, pero además si cierta posibilidad de peligro procesal, que no la vas a ganar nunca, eso es muy complicado. Cierta posibilidad de fuga en un nivel menor, si para prisión casi, casi estamos perdidos y te piden peligro procesal, te piden graves y fundados elementos de convicción, y todas son fundadas, o la gran mayoría, imagínate que te pidan solamente razones plausibles, imagínate que solamente te pidan cierto grado de peligro. Entonces, vas perdido en ese debate. Pero lo que no vas a perder necesariamente es la característica de urgencia y necesidad de la medida, que quiere decir que como la vas a aplicar en preliminares, además de esos requisitos, además de tener razones plausibles, y además de tener cierta posibilidad de fugo de obstaculización, fiscalía necesita acreditar en su pedido y el juez necesita sustentar en su resolución cuáles son los actos de investigación que se van a realizar a la luz de esa detención preliminar. Y pareciera una idea novedosa, porque claro, rompe con el esquema de decir que no se puede detener para investigar. Lo que te está diciendo esa interpretación es que te van a detener porque necesitan de tu participación en actos de investigación concretos. ¿Qué pasó en el caso que les, que, que les estaba contando al inicio? La resolución judicial, como el 90% de resoluciones judiciales que dan detención preliminar judicial, decía, se requiere la detención porque necesitamos recabar la declaración del investigador. Se requiere la detención preliminar o se autoriza la detención preliminar judicial porque se, re, se necesita eh, realizar el deslacrado de la información producto del allanamiento. Se necesita eh, la detención preliminar judicial porque se requiere explicaciones eh, respecto de testigos sobre versiones contradictorias. Entonces, lo que la sala acaba de decir, no una, ya van dos, y acabo de confirmar que exactamente lo mismo la Corte Suprema dijo en esa casación 1-2007, creo que es de Guaura cuando empezó todo esto, dice que efectivamente la detención preliminar judicial sirve para realizar actos de investigación. Lo único que han actualizado es que eh, ahora la característica de urgencia y necesidad de la fase de diligencias preliminares la trasladas a la detención preliminar judicial misma. Entonces, todos han empezado a, por lo menos en estos casos, a declarar fundadas las apelaciones en un día de plazo, porque lo único que tenía que hacer el abogado defensor era revisar. Razones plausibles te regalo. El control del peligro procesal podrías debatir, pero lo que jamás vas a tener en una resolución es la explicación de la urgencia y la necesidad. ¿Cuáles son esos actos de investigación que requieren mi participación? Y si me vienes a decir que el, la, la detención preliminar judicial es necesaria porque requieres de mi declaración Entonces, eso se soluciona programando mi fecha de declaración es más ¿sabes qué? eso se soluciona con el poder coercitivo que te hemos dado a lo largo de la investigación preparatoria ya ni siquiera voy a discutir si el poder coercitivo se puede este, imponer en testigos imputados, también se pueden imputados ¿por qué? para que ya no sea necesaria la medida de detención preliminar judicial, ¿sí o no? Si tú me dices que la detención preliminar judicial va a responder a deslacrados, para eso no necesitas la participación del investigado, ¿sí o no? Basta la, declaración, basta la participación del abogado defensor, se aparece Paolo, hace la pelea y no necesita a su defendido. Entonces, dense cuenta, el hecho de decir que no se puede detener para investigar, no aplique en la detención preliminar judicial. Más bien en la detención preliminar judicial hay que empezar a decir que se detiene porque se requieren actos de investigación que exigen la participación del investigado. Y así, casi casi vamos a convertir en inaplicable la detención preliminar judicial. O sea, en vez de perjudicarnos, porque cualquiera diría, está loco, ¿cómo vas a decir que se detiene para investigar? En vez de generarle un perjuicio al investigado, le estás generando un favor. Porque digan, pónganse a pensar ustedes ahorita. ¿Qué acto de investigación urgente requeriría la presencia del imputado? Si se ponen a pensar ahorita no llegan ni a cinco. No llegan ni a cinco actos de investigación que obligatoriamente requieren la participación del investigado. Por ahí les diré un reconocimiento en rueda, ya, pero no me, no me vengas a decir la declaración del mismo, no me vengas a decir lo deslacrado, no me vengas a decir la declaración de otras personas porque no me necesitas a mí para tomarle la declaración a otras personas, ¿cierto? Claro que este razonamiento exige cierto control del peligro procesal, sin duda alguna. Pero, eh, además, esto tiene una, un sustento adicional en otra medida. Porque en nuestro código procesal penal, y en una modificación legislativa que tuvimos, se estableció que el impedimento de salida del país, no solamente se puede imponer en etapa de investigación preparatoria formalizada, sino también se puede imponer en etapa de diligencias preliminares. Y resulta que a nivel de diligencias preliminares, una de las principales características del impedimento de salida del país era la indispensabilidad de la medida. ¿Y qué exigía la indispensabilidad de la medida? Porque el impedimento de salida del país se impone cuando resulta indispensable para la búsqueda de la verdad, ¿cierto? ¿Qué quería decir indispensabilidad de la medida? Que obligatoriamente debe existir una disposición fiscal que programe un acto de investigación con fecha y con hora que requiera mi participación. ¿Cómo creen que Marvito ahora puede entrenar, ponerse musculoso? Porque cuando le revocan el impedimento de salida del país, la Sala Penal Nacional dice, no hay ninguna disposición en el caso de Marvito que requiera su presencia. Entonces la medida no es indispensable. ¡Oh, curiosidad! Porque estamos en etapa de diligencias preliminares y en preliminares hay que realizar actos que sean estrictamente urgentes e inaplazables. Si ese planteamiento que pareciera contradictorio empezamos a utilizarlos nosotros abogados penalistas, vamos a empezar a convertir a la medida de detención preliminar en una verdadera medida excepcional y pareciera ser eh, incongruentemente que también... Eh, un respeto a lo que nosotros queremos buscar, que es la libertad de la persona a lo largo del proceso penal. Espero de todo corazón que la información haya sido productiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jefferson. Quiero invitar al bueno, vamos a hacer el reconocimiento al doctor Jefferson. Segunda conferencia no la voz penalista, otorgado a Jefferson Moreno Nieves, en reconocimiento a su trayectoria académica y profesional.